성결의 복음 재창조의 권능 목자님의 사랑으로 라틴 아메리카를 이루겠습니다. <pathway y porn> feliz 88º aniversario. Estamos muy felices. Many mean Feliz 25º aniversario. 목자 18º, el aniversario de ¡Mamín! ¡Mamín! ¡Mamín! ¡Mamín! ¡Mamín! ¡Mamín! ¡Mamín! ¡Sana Heo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo muy especial para todos nuestros amigos y hermanos allá en Seúl, Corea, desde Colombia, enviamos un abrazo en este 38 aniversario de la iglesia, estamos felices y contentos de poderles decir un Dios les bendiga y que sigan cumpliendo muchos años más en este maravilloso ministerio. Qué maravilloso poder saludarlos en este 38 aniversario de la Iglesia de Saludar a toda la congregación, a los pastores, al Pastor Lee, a sus hijas y a su esposa, que desde Colombia oramos por ellos siempre, que sabemos que Dios está con ellos en todo momento. Muchas gracias. Damos gracias a Dios por los 38 años de existencia de nuestra amada Iglesia Central Manmín, nuestra Iglesia Mamá, y en representación de todos y cada uno de los miembros, de la iglesia Madmin Perú le decimos a nuestro amado pastor principal, Mokchanin. Chanin. Chanin. ¡Feliz 68 ¿Sí? aniversario de la ¡Iglesia Madmin! Le saluda el pastor Felipe Guamaní de Lima, Perú, su coordinador de la Cruzada de Sanidad y Milagros del año 2004. Quiero hacer llegar mi saludo por el 38 aniversario de la iglesia principal de Manmin de Corea del Sur. Siempre le recordamos con cariño y estamos orando por usted, por su familia y por el ministerio maravilloso que Dios le ha dado para que sea siempre de ayuda y bendición, donde quiera Dios lo lleve. Muchas felicitaciones para usted y para toda la iglesia. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios me los bendiga, eh, les habla el Pastor Daniel Vega, Presidente de la Confraternidad Peruana de Pastores Evangélicos, deseándole en esta ocasión muchas felicidades por su 38 aniversario de la iglesia central Manmin en Corea. Reciban pues este nuestras congratulaciones a todos ustedes y que la hora del Señor siga creciendo para la gloria de Dios. Happy 38th anniversary Manmin Church, Central Church of Seoul, Corea. I really wish you a lot of, lot of blessings in the precious name of jesus for this powerful and blessed ministry also to my best regards and blessing to principal pastor dr jerof Lee. i am brother martin delgado from lima peru and i love you so much all of you shalom hola como están mis saludos en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo a todos mis amigos de Corea del Sur, Seúl, Corea. Principal y fundamentalmente debo hacer llegar mi saludo a la iglesia Manmin, la iglesia central que va viene celebrando sus 38 aniversario. Y por supuesto, un abrazo muy especial a mi amigo el reverendo Jeroglín. Estuvimos en el año 2004 en la ciudad de Lima, Perú, en el gran evento que hizo nuestra organización, qué importante impacto tuvo ese evento en Perú. Evangelismo con transmisión a muchas naciones. Muchas gracias, reverendo Jeroglín. ¡Feliz aniversario, Iglesia Central Manmin de Corea! el sur, nuestro gran amigo, reverendo Gerard Lee, desde el Congreso de la República, su hermano en Cristo, congresista Oreste Sánchez Luis. Muchas gracias. En esta mañana de Perú, queremos saludar por el, por el 38 aniversario de la Iglesia Más y a todos mis hermanos, que los recuerdo con mucho cariño, y al pastor Yero Lee, también le deseo felicidades y gran, gran crecimiento en estos tiempos. Bendiciones, mis hermanos. Quiero saludar a la Iglesia Malvin Central, al amado pueblo de Dios de Malvin Central y felicitarles también desde aquí, enviarles saludos por estos 38 años. La Federación de Pastores, también de Florencio Varela, quiere saludarles, felicitarles también a través mío, por estos 38 años. Nos alegramos, saludamos, felicitamos y que tengan un día precioso, estos 38 años, este día precioso de festejo para que Dios se glorifique en la vida de ustedes. Manmin Central, les amamos, muchísimas gracias y saludamos a todo Manmin alrededor del mundo. Somos Manmin Apan, México. Felicidades por tu 38 aniversario. Te amamos, Pastor Principal. Felicidades, Iglesia Mami, Corea, desde Tulancingo, México, por tu 38 aniversario. Te, Te amamos, Pastor, Pastor Principal. Principal. Iglesia Serrano Mami, felicidades por su 38 aniversario. Desde ser ciudad de Puebla, México, somos uno, somos Mami. ¡Felicidades! Para mí es una honra pertenecer a la gran organización, a la gran familia Manmin, donde pastor principal, doctor reverendo Yeroli, nos gozamos en la presencia de Dios Padre, celebrando el 38 aniversario de nuestra iglesia amada. Bendiciones. 38 aniversario, Manmin. Somos... Manis. Manis. ¡Feliz 38 aniversario! ¡Somos Manny! Queremos felicitar a nuestro pastor principal, doctor Reverendo Gerald Lee, fundador de la iglesia Manny, la cual está cumpliendo el 38 aniversario. Damos muchas gracias a nuestro pastor principal por enseñarnos a vivir una vida cristiana correcta y en santidad, como verdaderos hijos de Dios. Te amamos, pastor principal. Feliz aniversario, número 38, amada Iglesia Central Magmin de Corea del Sur. Te amo, Pastor Dr. Jeron Lee, Mokshani, Sarangeyo. Saludos desde la iglesia Magmin Honduras. Háganse si con la mano, saludos. Saludos a todos los miembros de Magmin, al doctor Lee, a su esposa, a su hija Sui Lee, y a todos los pastores y líderes miembros en el Correa. Los bendecimos y les deseamos. ¡Feliz 38 aniversario! ¡Feliz 38 aniversario! ¡Ánimo! ¡Que lo mejor está por venir! Felicidades en su 38º aniversario a la iglesia Mang en el mundo entero. ¡Urinun! ¡Mang Min! Mis amados hermanos de Mangmin, hoy nos encontramos celebrando nuestro 38 aniversario. Muchas felicidades. En Mamín es Día de Gozo. La mano de Yesunim está sobre Mamín. Nada ni nadie podrá robarnos las bendiciones que Yahabochi puso sobre nosotros, sobre Mamín. Para el próximo aniversario, el 39, en el año 2021, estaremos todos juntos en nuestra congregación en Mamín. Mis hermanos de Mamín, les, les recuerdo y bendiciones para cada uno de ustedes. Mi amado pastor Jero mi familia y yo te recordamos siempre, estás en nuestra oración y en nuestro corazón. Pronto estaremos juntos de nuevo. Pastor Jeroglí, haránse yo, haránse yo.